la la vamos a celebrar con la de pingüinos que nos van a ensayar para que salga perfecto el concierto de Navidad la Navidad y multicolor que se vive en todo el mundo con cantos de paz y amor. Te invitamos, ven a cantar tú también, cantaremos todos juntos juntos en el corte inglés. esa sección de puertas estupendo! A ver los metales No está mal Nada mal A ver esos timbales Parece que suenan bien a ver, todos juntos. Muy bonito, muy bonito. Como Gracieta ha estado muy divertida. Pero ahora todo el mundo a tocar como Dios manda. ¡Ya mismo! en el polo sur suenan los chelos y violas suenan trompetas y un saxo de lor, y con fuerza se escucha el los instrumentos se su voz es navidad y se nota es nuestra orquesta que empieza a ensayar porque el gran día se acerca llega el concierto de la navidad como siempre se espera sorpresas y cada año sale mejor llega por fin la gran fiesta esperar, de eso es una docena. Pero aunque a todos nos gusta tocada y alguno con otras ideas, con tanto ruido no puedo leer. Baja el volumen, orquesta. Esto ha estado mejor, pero que mucho mejor. Ya se van notando los días de ensayo que llevamos. Aunque todavía os falta un poquito. Pero muy poquito, muy poquito. Por cierto, hay alguien por aquí a quien no conozco. ¿Quién es este niño que está a mi lado con una trompeta en la mochila? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Pingucho Mi sueño de siempre es poder tocar juntos Vengo de muy lejos, nada que te nada Me acabo dejando de buena esperanza Lo siento mucho, pues la orquesta está completa Precisamente lo que sobran son trompetas Pero yo si se ha marchado Y mientras la No me digas eso No puede ser tarde Si aún me es nadando. Si acaso escucharme No puedo volverme Sin haber tocado No puedo volverme Estoy muy cansado Yo te comprendo Escúchame mucho ya te lo he dicho, en estas somos muchos, no estoy seguro de que puede ser muy bueno, pero es que estas fiestas ya estamos con más para la orquesta si a esto le unimos que de nuestra comunidad los que no tocan vienen a cantar cualquier año nos hundimos y hablando de cantar a ver, vosotros dos sí, sí, la parejita de los paraguas a ensayar el villancico de este año sí es en el que contáis a todos estos amiguitos como es nuestra navidad pero ya mismo, ¿eh?, que os pasáis el día por ahí paseando y moviendo las alitas y luego se os olvida la canción. Es la mirada que esperamos, son 24 horas de sol. Thank you. the El para va cambiado, surge sobre Pues así es, amigos. Aquí la noche buena la pasamos de día, y la noche vieja, y la noche de reyes, porque aquí vivimos seis meses de día y seis meses de noche. Ya, ya sé que suena muy raro, pero así es. Eso sí, por lo demás, la Navidad la pasamos prácticamente igual que vosotros, y disfrutamos tanto de ella como vosotros. Pero al sol... Bueno, os vamos a tener que dejar porque debemos seguir ensayando. Que sepáis que ha sido un placer compartir este ratito con todos vosotros. Muchas gracias y hasta siempre, amiguitos. Esperamos que tengáis un estupendo 2020. 2022. ¡Feliz Navidad!